Fue aplazado este lunes el conocimiento de recurso de amparo incoado contra los regidores que conforman el consejo del ayuntamiento de esta ciudad de san francisco de macorís bueno el recurso de amparo se ha incoado en el entendido de lo que los regidores debían cumplir con una intimación que le hizo un ciudadano llamado pedro jacón y resulta que aunque la decisión está por ahí de esa reunión ahora ellos le andan corriendo al proceso. La audiencia pasada no citaron a nadie, lo citaron en el aire y vino un abogado que estaba dando vuelta por ahí. Por cierto, se encontró con el amparo y nos informó a nosotros, pero logró aplazarla en virtud de la irregularidad de la situación. El, el juez le dio al abogado eh, ese plazo para que citara para el día de hoy de manera correcta, pues tampoco citó. ...no ha citado de nuevo... ...nosotros nos enteramos y vinimos... ...sin habernos citado... ...nosotros vino con una solicitud... de ...que le permitieran que la corte... ...le dé la sentencia... ...pero ya la corte leyó el dispositivo... ...de esa sentencia... ...o sea, ya se sabe lo que va a fallar... ...lo único que se llama sentencia íntegra... ...es la necesidad... ...de tener una sentencia completa... ...para poder recurrir... ...pero el recurso como tal... ...tampoco incide en el amparo... ...nosotros le explicamos esto al juez... ...pero el juez entendió... ...que debía darle esa oportunidad... ...en ese sentido se fijó... ...para el próximo jueves 4 en la primera Cámara Penal, el conocimiento que espero que sea la última audiencia ya donde se conozca el amparo contra los regidores. El abogado Tony Sierra Difo se refirió a diversos aspectos, asegurando los demandantes ahora huyen del proceso. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.